La semana pasada hablábamos del difícil frente económico que se abre al país, que se le abren a todos los uruguayos y que también se le abre, lógicamente, al gobierno. El presidente de la República ha dicho que se terminó el viento de cola del país, lo cual no es verdad, porque si vemos a qué se le llama el viento de cola es al contexto internacional y que alguien diga ¿Cuál de los productos internacionales que vende el Uruguay ha bajado su precio eh, a nivel mundial? Ninguno. Lo que ha ocurrido a nivel de ventas al exterior es determinadas restricciones que tiene sobre todo el mercado argentino porque la economía argentina se ha venido cerrando a causa de decisiones equivocadas que ha tomado ese gobierno ya desde hace muchos años que podemos en otra oportunidad analizarlas y por algunas restricciones también por el lado brasileño pero en realidad los precios y el valor de los precios sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que al gobierno se le está acabando el dinero, el dinero con el cual todo este tiempo ha eh, gastado, gastado y gastado, sin haber invertido, que era lo que tenía que haber hecho. Se perdió una hermosa oportunidad de poder, eh, en esta década, que va a ser recordada como la década perdida, haber podido llevar adelante una reestructura de lo que es el país en infraestructura, en avance tecnológico, en poner el país donde tiene que estar. Al mismo tiempo que el Presidente de la República dice eso y que este panorama económico y financiero se complica, vemos algunas cosas en las empresas públicas que realmente llaman la atención. Vemos que ante él vuelve a ser un auspicio, un recital, ahora va a ser del Elton John, donde este, se reitera una situación como la que vimos el año pasado, cuando denunciábamos también, más o menos por esta fecha, 200 mil dólares a los animareños, 500 mil dólares a Paul McCartney, 200 mil dólares al matemático Adrián Paenza. Ahora ANCAP auspicia a Alejandro Sanz, y lo que nos estamos enterando por estas horas es que ANCAP le va a pagar a sus empleados con viáticos para que compren ron del Espinillar para ir generando tendencia en el mercado. Realmente increíble. Esto último que acabo de señalar da para muchísimo más. Vamos a estar presentando un pedido de informes en los próximos días, porque evidentemente los viáticos no son para eso. No son para que los obreros, los empleados, los trabajadores vayan, compren ron y el Estado les devuelva en viáticos esa plata. Realmente increíble cómo, una vez más, este gobierno cae en contradicciones y ahora en una parte tan sensible como es la económica. Hasta la próxima.